Amigas y amigos de los medios, quiero agradecerles su presencia esta noche, que a pesar de ser un momento histórico y de alegría para los diferentes, no podemos pasar por alto la situación que guarda la administración saliente. Por ello, en, en mi calidad de coordinador general de en la entrega y recepción, y a petición expresa del alcalde Eduardo Gatás, me permito informarles. Que decidió no firmar el acta de entrega-recepción. Esto derivado de las múltiples irregularidades e inconsistencias detectadas en dicho proceso. Por lo cual, una vez entrando en funciones, arrancará una auditoría estratégica, administrativa, financiera, de procesos y legal. Con el fin de informar a la sociedad la situación real del ayuntamiento. Para a partir de ahí, pincar responsabilidades... ...a quienes hicieron tanto daño a nuestra capital. Muchas gracias. ¿Cuáles son las áreas que tienen mayor problemas? ¿Cuáles son las Mira la áreas? Área. Voy a ser en breve y les pido que comprendan la situación. Hubo inconsistencias desde el hecho que... ...no nos dieron toda la información en obras públicas. Les pongo un ejemplo. Hasta el día de hoy no, no nos dieron... Eh, ...el estatus el de las obras que tenían en proceso y no solo físicamente, sino también financieramente, eso por hablarles de un hecho. También tienen que, contratos de prestación de servicio, que son posteriores al término de la administración, y como ese les puedo seguir dando más ejemplos, pero quiero eh, que sigamos teniéndolos reservados hasta que el alcalde tenga eh, ya el dato preciso y se los haga saber expresamente. ¿Tú no lo encabezarás esta revisión? No, esta revisión va a ser encabezada por el auditor, ya en funciones, el día de mañana arranca, y será apoyada por eh, despachos de contadores externos. Se sí, sí, sí, sí, ¿sí, encuentra la, ¿sí, la, ¿sí, la, ¿sí, la, la Comapa Victoria, el tipo municipal, el ayuntamiento. ¿En qué, ¿en qué, fecha, ¿en qué fecha, ¿en fecha corresponden estos? Pues va a ser muy rápida, porque como ustedes saben, tenemos 60 días para exigirle a los funcionarios municipales salientes que vengan a rendir la declaración y sus aclaraciones. ¿Tienen sí, un monto aproximado de, de estas irregularidades? ¿no? Eh, no tenemos un, un dato. Eh, preciso porque son bastantes, eh, vamos a conocerlo hasta que tengamos ya el, el, la, el compendio de información, por eso les pido que nos apoyen, estén al pendiente, pero ya no puedo seguir eh, expandiéndome en el tema por la delicadez del asunto.